Otra, otra fanaticada sumamente fuerte, los mozaritas. Entonces, los mozaritas fue una de las fanaticadas que competía mucho con el lápiz consciente. Aunque la del lápiz consciente siempre ha sido más fuerte que la mozarita, eh, lo, lo, lo del lápiz consciente, sin duda, perdón, lo de Mozart La Para, era una fanática sumamente fuerte. Todavía existe esa fanática fuerte. Hay niñas que lloran viendo al Mozart son fanáticas de, de, de, de la palabra Pero, ¿por qué viene este comentario mío? es porque ahora existen los nuevos fenómenos de fanaticadas. Y en eso está incluido la nueva influencer, que fue esposa de Hermosa La Alessandra. Yo creo que la fanaticada de Alessandra es, es tan intensa como la que es, como la que era, la, como la que es todavía, la, la consciente. La, la fanaticada de Alessandra es sumamente fuerte. Me he dado cuenta, hemos hecho comentarios aquí, no acaban. Cuando la defendemos, nos aplauden, eh, nos insultan, nos dicen de todo. O sea, no no nos dicen de para defenderla a ella es increíble veía yo a veces me pongo solo a leer comentarios de ustedes y cuando yo comienzo a leer los comentarios de ustedes a ver qué cómo va el entorno, cómo va la farándula, vea todo eso, cómo va manejando, cómo vamos manejando las redes sociales. Y veía esa fanaticada tan enfervescente de Alessandra eh, MVP y me daba cuenta de que sin duda él lo, son los nuevos lapicistas de, esta nuev de, de este nuevo año, de esta nueva generación. Eh, las niñas soman sumamente eh, pues, eh, son locas con Alessandra donde quiera que llegue a Nueva York, a Santiago, aquí en la capital. La gente tiene un, una forma. Un ejemplo, hubo una persona que hizo un comentario en nuestras redes sociales, es eh, flaco, y, y le dijo como que Alessandra no es dominicana, que ella es de otro país. Y hubieron fanática de una vez que comenzaron a defenderla. Dijeron, no, que ella ya, ya se nacionalizó, ya se juramentó. Entonces, es el, nuevo, el la, la, la, lo nuevo fenómeno que hay en las redes sociales. Hubo una vez la pandilla, tu, tuvo una fanática muy fuerte, la gente de Kanki, eh, que ya Kanki ustedes saben lo que pasó, pero la, la pandilla tuvo una fanática fuerte, que eran locos esos muchachitos, les digo yo, las niñas eran locas. Otra que tiene una fanática muy, muy fuerte, pero muy, muy fuerte, es Yarisa. Yarisa, ella es la youtuber con más suscriptores en el país. Es la número uno, creo yo. Tengo entendido. Entre ella está la número uno la número dos. Creo que la número uno. Yarisa, usted la puede buscar en YouTube. Y ustedes darán cuenta el fenómeno que es Yarisa, señores. Una niña que, una, no, una mujer casada, porque hasta casada es, eh, que solamente sube cosas de su, de su vie, vida diaria. O sea, miren como los nuevos fenómenos de ahora. Antes era Che Yang, Ricky Martin, las mujeres eran locas, que Fernandito Villalona, que mi mamá eh, era loca con eso cuando era joven. Pero miren hoy, señores, hoy como existen los nuevos fenómenos y entre esos nuevos fenómenos está Alessandra. O sea, miren cómo, un, cómo, cómo se van creando nuevos perfiles de, de fanáticos de, de, de, de, que indocian a, a estas esta personas. Y no es por la música. Antes la gente lo, lo admiraba por la música. Por ejemplo, yo me acuerdo como ahora que a, a la mujer era loca en los 90, no sé si ustedes se acuerdan, con Adonis. Adonis era el protagonista de una novela que llamaba Sirena. El tipo le decían el lince, el lince. Entonces, ese tipo vino asado de corporal y había que buscar un seg seguridad por todos lados. Eh, igual que Romeo Santos, cuando Aventura, cuando empezó Aventura, eran también, y todavía sigue siendo Romeo Santos, mu, eh, muy seguido por las féminas. Pero ahora que no nuevos perfiles de redes sociales, de Instagram, eh, sin duda ahora se han han dominado todo esto y, y lo están haciendo sin tener ningún talento en específico, ¿Sale? Solamente son personas que influyen, así como las Kardashian. Eh, Alessandra está influyendo en mucho en las niñas ahora mismo en su forma de vestir, eh, en lo que se pone. Algunas cosas no, o sea, no voy muy ya, mucho con ella. Porque si ella tiene fanáticas niñas, tiene que cuidarse también, pero como quiera, ella tiene una fanática de, de personas sumamente fuerte, O sea, le digo que fuerte, fuerte, fuerte. Y entre, y no solamente Alessandra, eh, tiene una fanática eh, de la manera de, la, de, la, de las femeninas. Eh, y también hablaba de Yarisa. O sea, Yarisa también tiene una fanática fuerte, eh, donde muchas niñas son locas con ella. Eh, los muchachos, de creo, de los que cantaban eh, pop y como que se llamaban, los la capital, eh, que ellos tenían un grupo parecido a la pandilla, pero de la capital, eh, que tuvieron un inconveniente con Rochi, que ah, ganaron revelación del año. También ellos eh, tenían tenían una fanática sumamente fuerte, no me acuerdo el nombre, de, de la lo que canta la Cutí, de la, Coutí, de la Coutí, algo así. Eh, Villalona debe saber, porque es seguidor de eso. Así como existió en un momento determinado Hannah Montana, que gente era loca con Hannah Montana, y también con eh, Justin Bieber, eh, Miley Cyrus, bueno, Miley Cyrus es la misma Hannah Montana, eh, la otra es Selena Gómez, sí, Selena Gómez. Entonces, Alessandra VP es la nueva, el nuevo, eh, el nuevo fenómeno que hay en las redes sociales. Entonces, ellos, los fanáticos de Alessandra son muy intensos. Muy, muy intenso. Son personas que tú no puedes criticarla si no te acaban. Tú dices algo. O sea, la, sin duda ella se quedó con una fanaticada muy, muy fuerte. Yo no sé si influyó mucho la entrevista que le hizo Santiago Matías a ella, porque ella mostró su lado eh, humano y como los mozaristas, como que se quedan con ella. Hay una gran parte también que eran de mozar, eran mozaristas de los que están con ella. Se dan una gran parte que se han quedado con Alessandra. Y son locos con Alessandra. Ella, cuando dijo que iba a poner la publicación, la gente estaba eh, eufórica, le mandaban mensajes. Eh, querían ver a Alessandra. Miren, miren hasta dónde llega eso, señores. Querían ver a Alessandra. Entonces, ese es mi comentario. que ha, se, ha, se han creado nuevos fenómenos en las redes sociales y entre esos fenómenos está eh, el caso de Alessandra MVP. La nueva vamos a decir, la nueva ola de los lapicitas porque antes eran los rapicitas, que eran un fuerte, que tú no podías criticarlo, hoy, hoy, perdón, son la, los fanáticos de Alessandra. Eso sí, hay que buscarle un nombre, tener que buscarle un nombre, ¿cómo como que se llaman? Los Alessandra Point o los Sandra Believer o que yo no sé qué. Hay que buscarle un nombre a los fanáticos de Alexandra, sí, porque son, hay que poner un nombre, porque todos todo los fanáticos tienen un nombre, un nombre raro. Sí, bueno, ponen un nombre, o los baby Point o que, yo no know, que, point, algo raro, yo no sé, pero siempre le ponen un nombre medio, medio, medio raro, medio, medio, rarito ahí, que le ponen Alexandra MVP.